en el vídeo anterior habíamos terminado con el proceso de costeo eh, cargando todas las celdas que estaban blancas eh, y ahora lo que vamos a hacer es ver los resultados eh, de todo lo que hemos cargado anteriormente la primer planilla las verdes que están acá necesitan muy pocos datos y lo que nos tiran son los resultados entonces la primera es el precio eh, y la, hay que cargar el precio de cada una de las especies el precio de mercado y el programa nos tira el costo directo la utilidad marginal, el costo de estructura el costo total y la utilidad neta por valores unitarios, por planta y los valores totales y acá nos marca el total por cada uno de los rubros productivos esto es un ejemplo, no es un caso real, así que le pedimos por favor que no tomen estos valores como valores ciertos. Posteriormente, como ven esta planilla, si corremos para acá, podemos ver los valores totales, que es el precio unitario, el costo unitario y todos los datos unitarios por la cantidad de plantas vendidas. Posteriormente, tenemos una pestaña que se llama distribución de los costos, donde podemos ver cómo se distribuyen los costos variables en estos rubros que hemos definido a priori, material de propagación, sustrato, contenedores, aplicación de agroquímicos, fertilizantes y mano de obra temporaria y los costos fijos y podemos ver cómo para este ejemplo se distribuyen eh, los costos, fijos y variables y cada uno de esos componentes en el costo total. Y acá eh, están divididos los costos que consumen fondos, por lo cual antes de iniciar el ciclo productivo tenemos que asegurar contar estos recursos y los que no consumen fondos. Después la otra planilla que podemos ver es la resumen del periodo. En este ejemplo, el productor solo hace árboles en contenedor, por lo cual eh, los datos que vamos a ver son el precio por el volumen obtenido, el costo variable, el costo fijo y la utilidad para ese rubro productivo que eligió. Estos son los totales y podemos ver la participación de cada rubro en la utilidad neta. En este caso hace una sola especie, pero si hiciera varias, el gráfico de torta nos va a mostrar eh, la participación de la utilidad neta de cada uno y en este gráfico eh, podemos ver cuánto es de utilidad cuánto es costo variable y cuánto es costo fijo eh, voy a volver a hacer hincapié que esto es un caso no real que es solo un ejemplo para facilitar la comprensión del programa eh, este es el equipo que hemos estado trabajando durante un año para que esto sea posible esperemos que sea un programa que le sea de utilidad para cualquier duda, no, eh, nos puede consultar a cualquiera de nosotros y también puede reportar todos los problemas que encuentre en el uso del programa para que podamos rehacer, realizar las mejoras y que sea mucho más útil eh, para lo que quiera usarlo. Eh, hasta luego y seguimos en contacto.